Hola, hola, buenas a todos, aquí Somar comentando Un Dios en la taberna Y hoy volvemos con Total War Warhammer 2 Nuestra campaña con los caballeros de Caledor Con Enrique, el príncipe dragón Estamos en este, nuestro capítulo número 16 Nos enfrentamos hoy A un ejército Que vino de la nada A tratar De parar los pies, pero Lo que no saben es que Los vamos a reventar nosotros a ellos Así que Vamos a ir a tope, vamos a cambiar. No, no, los de estos están bien como están. Lo que haremos será, trataremos de, con Imrik, llegar a la retaguardia y reventarnos los lanzacráneos. Porque nos van a molestar muchísimo. Y luego aguantar lo suficiente con el muro de escudos y que con los arcos seamos capaces de romper las unidades que nos van a molestar. Este, Estos carros de guerra, estos géneros esqueleto, etcétera. Que tienen, veis como veis, tienen muy poca armadura. Y con, deberíamos destrozarlos con nuestros arcos. ¿El carro aguantará más? Bueno, veremos. Hay que, hay que ir gestionándolo. Vamos a tener la suficiente potencia. Yo creo que vamos a hacer nuestros grupitos de dos. Vamos a frenar aquí a, como podamos a la gente. Intentaremos tener buenos emparejamientos. Y con la maga, bueno, haremos las delicias todo lo que se pueda. Sí, pero bueno, con, con Imric seguramente haremos eso. Directamente ruseamos los cañones y ya está. ¡Oh, ¡Tiene refuerzos! Había refuerzos. Dios. Ahora me he quedado oh, súper loco. Vale. Oh. Es que no nos da para pelear, eh, mi gente. Se queda un muro chiquito, chiquito. Vale, que tengamos ahí un, po un poquito, un poquito de respuesta nada más. Vale. Ah, vale. Ok, más o menos. Vamos a poner a esta gente así. Uy, Vale, grupo 1. Vamos a poner a la guardia del mar del 12 de momento aquí con los arcos. Esto va a ser el grupo 2. Y ahora vamos a agrupar tres aquí. Vale, en mi grupo. Pero los vamos a poner un poco separados. Vale. Uno adelante dos detrás... Vale, y esto va a ser un grupo que vamos a fijar, luego este grupo quiero que esté igual, de ubicado, vale, y esto con nosotros esto vamos a hacer un grupo, fijado, esto es, perfecto, me gusta, vamos a meter a Imrik. Eh... Vale, no, vamos a comenzar el despliegue, o sea, esta magia está bien, ok, comenzamos el despliegue que en el 5, nuestra señora maga Aquí de... No, vamos a ponerla más al frente Vale, eso es Y nuestro noble aquí Vale, nuestro noble será el 7 Para tenerlo más accesible Ok Iniciamos batalla Vale, Imbric Rápido, volando ¿Dónde están esas... Directos Vale, vamos a hacer daño aquí Donde nos interesa, vamos a ser listos Ahí, ahí, juntaros, juntaros, juntaros, juntaros, juntaros juntaros, Me gusta Vale, vamos a tirar la maga para cargar Más Vientos, vale, muy bien Ok, vale, vamos ya para allá Uh, vale, la guardia del mar de Lothar Vale, vamos a tratar, vamos a avanzar un poquito Grupo 2, grupo 3, grupo 4, la maga para adelante, el noble para adelante. Vale, ok, grupo 4 aquí ya. Grupo 3 aquí, grupo 2 aquí, nuestra maga, un torrente así, bien rico. vale, si podemos entrar a trabar eso mejor que mejor, vale, vamos a meter el arma igni aquí en medio estamos muy separados para aprovechar esto de verdad grupo 4, venga hay que girarse y darle calor aquí vale, lo que se pueda lo que se pueda, Imrik vuelve a la batalla te necesitamos, ya vale que nos tire el cuerno de dragón debería afectarnos a todos perfecto Además, vamos a meter una bola de fuego. Uh, uh, uh. ¿Dónde está nuestra maga? Vale, vamos a meter una bola de fuego. Bueno. Vale, o sea, la carga está aquí, no me parece mal. Vale, vamos a meter esto cuerpo a cuerpo y vamos a parar esto aquí. Enrique, venga por tu padre. Más velocidad no tenemos, ¿no? Que tengamos un dragón y que no podamos estar usándolo porque patata Pues imagínate Venga Imrik Reviéntalo todo es Vale, no, no, vamos a retirar la maga, vamos a retirar la maga, vamos a retirar la maga, vamos a retirar la maga, vamos a retirar la maga, la Guardia del Mar del Ocen aquí aguantando, vale, eso me gusta, eso me gusta, vale, aquí cuerpo a cuerpo, venga, y vosotros contestar, no, si, si estos están yendo que se vayan, bueno, aquí abrimos fuego, qué pasa, porque estamos parados, nosotros desde aquí Vale, vamos a sacar a Imric de aquí y vamos a meterlo contra su Levanta el vuelo, levanta el vuelo, levanta el vuelo, levanta el vuelo, levanta el vuelo No va a poder ser Bueno de básico, penetración Vale, ok Venga ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Venga, liderazgo perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, maravilloso. Así sí. Venga, abre fuego. A muerte, a muerte, a muerte. Vale, el cuerno de dragón. ¿Cómo van estos? Aguantan. Aguantan, aguantan, aguantan Vale, vamos a desviar estos ya para acá Vosotros pasar cuerpo a cuerpo Y bloqueáis aquí Vale, que son los que más salud tenéis Vale, y venid para acá Vale Ok, posibilidad de perder la guardia del mar de Lothar ¡Dios! Es que le ha enviado a su casa Vale, hace falta que te acerques tanto, hija mía. Nah, ya lo tenemos. Hemos acabado con ellos, perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, no sé si ha muerto el noble o simplemente ha huido. Claro, hemos perdido toda la línea frontal. Ellos han perdido su ejército entero. Uf. Problemático, eh. Haber perdido toda la línea frontal. Bueno, ahora simplemente es tac, tac, tac, tac. tac y sacamos línea frontal y ya está reclutamos a muerte todos los, todos los soldados y listo, la maga aquí hemos tenido muy, muy, muy, muy, muy muy poco apoyo 1800, perfecto 17%, nos hace falta vale, y ahora sediar la pirámide es nada, vale, perfecto Espay que hay quien es nuestro enemigo muerto en combate. Muerto en combate nuestro noble. Vale, ok, pues vamos a subir esto de nivel. ¿Qué le vamos a meter? Campos de ceniza. 20% de ante todo el daño por fuego. Todo el mapa. Fuá. Y la fuerza del arma, ¿sabes? Vale, sin duda. Perfecto. Además, a la maga, ¿qué le vamos a añadir? Limpiar la corrupción ya la tiene. Le falta poco para obtener el, el poder solar. A lo mejor... Vale, vamos a ponerle inmortalidad para aguantarla. Ya que, ya que la hemos llegado hasta aquí, no podemos perderla. Ahora bien, ¿qué más? No tenemos otro ejército, claro. No. No, no, no, no. No, no tenemos otro ejército. Eso está feo. Vale. Ahora bien, tecnologías. Ah, no, esto no lo podemos sacar. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Buf, feo. Vale, vamos a sacar aquí la torre. Me gusta. Además, bueno, ah, no, Bagaria la tenemos. Vale, claros del arbusol. La podemos subir a nivel 3. Perfecto. Metemos aquí la torre también. Y. Ya está, ¿no? Sí, no podemos subir nada más. Esto requiere subir a nivel 2, nos falta un turnito 1600 tenemos por el momento Vale, pues nada, vamos a caer aquí En la pirámide de Nagash Que deberíamos poder Tomar y ocupar Vale, sí, tomar y ocupar Porque nos hace falta dinero, perfecto Vale, ya estamos ya estamos Recuperando, así que vamos a Reparar esto, tenemos ya aquí esto a nivel 2 Vale, ¿qué más cosas Vamos a querer sacar de aquí Oh, vale o sea, el monolito es importante construirlo ya Vale, ya que estamos aquí y estamos acampados Vamos a traernos... Uh, Es que podemos sacar guardia del mar de los eh Súper fuertes Tienen sí, la misma armadura Tienen menos defensa cuerpo a cuerpo, eh Claro, la diferencia de liderazgo también se nota un poco estos están escudados y estos... Ah, porque esta es la guardia del mar de Lócer sin escudos. Esta sí que es la de escudos. Vale, ok. Vamos a sacar línea frontal. Los tres, perfecto. Ahí está, está. Uy, está fuera. Vale, con el, de, por el momento esto nos sirve. Vale, vamos a sacarnos... Vamos a reclutar un héroe aquí... Vale, uno de los nobles habilidades Este es de combate, ¿eh? Vigoroso Conciliatorio, orden público Motivador Este me gusta mucho porque es de combate Da muchas áreas Vale, vamos a reclutar a este hombrecillo aquí Además, vamos a sacar un señor Vamos a sacar una princesa Es que las princesas me gustan mucho, ¿eh? Vale. Creo que es de las mejores princesas. Que tengamos el mantenimiento más barato. Me parece perfecto. Vale. Ok, pues visto lo visto. Vamos a sacar... Arcos. Vale, con esto me sirve. Decreto disponible. Ah, uh, uh, uh. Decreto disponible. ¿Dónde? Ah, uh. Aquí podemos sacar decreto. Vale. Comercio, coste de construcción, crecimiento. Rango al reclutar. Me gusta. Me gusta. Vale, y con esto nada, fin de turno y para adelante. A ver qué más tenemos. A ver cómo se mueve todo. Pero bueno, ya hemos conquistado la pirámide negra. Genial, recuperamos y continuamos avanzando para reventar a los Kenry. Uh, ha subido, ¿eh? ha aumentado la, su potencia de ejército. Rebelión inminente, cambio previsto, menos 2. Es que, ¿qué hago allí, sabes? Vale, ok, vamos a aumentar esto a nivel 2, perfecto. Y aquí, ¿qué queremos añadir? Orden público podemos sacar. No, no tenemos dinero para nada. La plaza plazas, ya tenemos una, dos plazas tenemos. A lo mejor esto para aumentar el crecimiento y el reemplazo de bajas, pero no, aún, aún no. Vale, podemos reclutar más. Sí, pero aquí es estúpido reclutar si no vamos a poder hacer nada con ello. Kemri es muy grande, ¿no? Este es vastísimo. Una unidad podemos reclutar. Bueno. Rebelión inminente. Es que no vamos a poder hacer nada, ¿eh? Vale, fin de turno y ya está. Ok, siguiente turno. Generar ingresos y a ver qué surge. Hemos construido demasiado. Vale, están ahí. Vamos a pedir ayuda a Quexol y ya está. Uh, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Alianza militar, te la acepto. Clamor, vale. Yo al fin y al cabo con aguantar. Kenry. ¿qué me vas a pedir? La paz, tendrás huevos ahora. Tratado de paz. ¿No nos viene del todo mal? A ver, nosotros seguimos en, en guerra con Numas. ¿Queremos seguir la guerra? Es muy buena pregunta, ¿eh? Es que... Vale, te la, voy a, te la voy a declinar Mira lo que te digo Te declino el tratado de paz Vale, sí, la rebelión El enemigo ha comenzado un ritual Hexotal oh, Ay, yo, ¿a dónde voy? Asentamiento asediado, pirámide negra de Nagash Eh, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿En serio me estás diciendo esto? ¿Con qué, ¿Con qué cara vienes a hacerme esto aquí? A mi casa. Te reviento. Pero además, cosa mala. Ah, vale, sí, sí. Vamos a meter. Encontrar ejército grande, estos es para que hasta 40 unidades a la vez. Interés para los refuerzos y esto es el control de la IA para que este ejército lo controle a ia sí porque si no es inmanejable. De hecho, vamos a autorresolverlo y ya está. Vale, perfecto, nada, perfecto. Vamos a coger el extra de dineritos. Vamos a pasar por encima de que me ríe, eh. Vale. ¿Qué queríamos subir aquí? Pacto de dragón. Fuerte contra una sola Bueno contra armadura. Pues a lo mejor nos viene genial, ¿eh? ¿Gasta. ¿Gasta magia? No, ¿no? Hechizo vinculado a rayos de fuego penetrantes. Me lo quedo. Me lo quedo. Y ya está. Sí. Más tarde meteremos aquí las habilidades nuevas. O sea, le, le daremos poder a, a. A. Imrik. Que ya subiendo esto. De destroza cualquier cosa. Vale. Y está muy tocho. O sea, tenemos dos heridos súper fuertes. Vale, tiene la inmortalidad. de que el dragón. Se celebra. Se celebra. Tenemos para nuestra maga. Un dragón solar, que esto ya va a ser la leche. Micaela ha obtenido su dragón solar. Podemos ir a saltar Kemri. Yo creo que con los dos dragones... Bueno, vamos a reclutar más. Vamos a reclutar más. Una, dos, tres y cuatro. Vale, perfecto. Tenemos cuatro más. Vagar, podemos construir la plaza. A ver, la plaza nos hace subir el orden público, que ahora mismo es de lo que más necesitamos. Porque. Cofres élficos, o sea, recursos élficos, tampoco. tampoco me parece nada del otro mundo. Y es que en esta región tenemos que subir eso a muerte. Vale, vamos a coger. Vamos a tirar de diplomacia con ver, ¿Dónde están? La Aqua, vale, coordinación bélica. Vale, sí, perfecto, se van a unir. Maravilloso. Vale. Vale, vale, nada, perfecto. Y en breve, yo es que creo que tenemos que empezar la cruzada por aquí. Conquistar Caracthorn porque esto es tierra de nadie y pillar esto, pum, y ir barriendo hacia arriba y quedarnos todas estas zonas que nos van a dar un montón de recursos, ingresos... Uh, bueno, lo primero será acabar con Kenry, eso va a ser algo importante. aquí ¿Están esperando algo? Tecnología... No, aquí no podemos hacer nada porque somos unos desgraciados. A ver... Ahora... Sudenburgo... Añadir oferta... Acceso militar... Vale... Añadir oferta... No, no, no podemos hacer coordinación bélica. Bueno, pronto. Vale. Finalizar turno... Sí. Sí, no, aquí no vamos a, a reclutar nada más. El orden público se está estabilizando. No llegamos. Nada, nos vamos a quedar en casa bar y ya está, no pasa nada. Vale, finaliza el turno, me gusta. Es que tenemos que construir el resto de edificios que nos van a permitir mejorar tecnologías, pues todo, todo el mundo está empezando rituales. Nosotros vamos un pelín por detrás. Vale, Nagarón ha comenzado un ritual. El gran vórtice fluctúa. Los objetos del caos llegan hasta el... Hasta el rápido, luego despacio y luego rápido otra vez Agitados como el corazón de un ratón bajo la sombra del halcón Alguien interfiere con el gran hechizo Sea su intención la de estabilizar o desestabilizar el vórtice No se puede permitir que siga adelante Los rivales contemplan las ciudades de donde emanan las energías rituales y preparan sus fuerzas Saqueo... Vale, bueno, esto lo vamos a tener que solucionar con el ejército de nuestros compis si llega La spike ha sido declamada el aliado se moviliza contra el ejército. Vale, perfecto. Eficacia mercantil. <ríe> Han subido los ingresos por comercio. Nos gusta, esto nos gusta. Vale, ya empieza a subir. Y ya empieza a subir el orden público. Eso está muy bien para nosotros. A ver si somos capaces de completarlo y de continuar prosperando. Porque si no, va a ser horroroso. Ya casi tenemos todo a nivel 3. Bien, venga, poquito a poquito. Vale, ok. Nos vamos a ir a luchar contra Kemri. ¿Qué tiene esta gente? Literalmente nada. Lo que tenga la guarnición. Los reventamos. Se va a caer sobre ellos la furia del dragón. Derrota valerosa. Vale, o sea, simplemente porque es torre de elfos. ¿Vale? Dos torres. Y asediamos. Perfecto. Si sí quieren venir, que vengas. Ok, ahora, aquí. These oh. have no Están llevando a los rituales, podrá utilizar tropas de intervención para impedir su progreso. Dichas tropas aparecerán cerca de los lugares donde la facción rival realiza estos rituales y pasarán directamente al ataque. Es que esta intervención es como... Mmm, ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, súper pequeñita por 2000. Vamos a ver si podemos sacar una intervención de estas. Y dedicamos... Eh, 5.000, por ejemplo... De... Ya que aquí... No nos lo podemos gastar. Ah, bueno. Podemos utilizar un... Vale, vale. Podemos utilizar un rito... Para asediar uno de los ejércitos. Vale. Victoria Pírrica. ¿Qué perdemos? Toda la frontline. Oh, y si... Luchamos y lo reventamos y ya está... Me gusta Es que teniendo dos magos O sea, dos dragones Vale, liberar batalla Vamos a por ellos A tope, confiamos Ahora, vale El único problema que vamos a tener Es cómo vamos a utilizar los dragones Sin, sin olvidarnos de nuestro ejército Eso va a ser un punto de inflexión importante Porque... Quiero decir, podemos cargar ahí a muerte. Venga, vamos a por ellos y que los dos dragones sean capaces de reventarlo todo. Pero, pero, nos olvidamos a todo el mundo. Y eso no puede ser. Más que nada por los bufos que ya tenemos en. ¡Hola! ¿Qué, qué, qué, qué, ¡Qué despliegue más feo! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué pareja de dragones más bonita! Por favor. Vale, vamos a ser listos. Vamos a desplegar aquí. Cerca de los refuerzos. Y vamos a acosar primero esos refuerzos. Vale, vale, vale. Ok, esto va a ser nuestro primer grupo. Uy, vale, perfecto. Luego vamos a meter aquí para dejárnoslos en la retaguardia. Que luego, para colapsar, ya sabéis que me gusta hacer este tipo de cosas. Vale, vamos a dejarnos este grupo. Y ahora vamos. Bueno, vamos a añadir. Vale, esto lo vamos a asumir al primer grupo. Perfecto. La guardia del mar de Lócer, la vamos a dejar aquí. Vale, y ahora vamos a tener 3 Vale Otros 3 Esto qué grupo es, el 4 ya Vale, y vamos a meter Aquí en el 5 a Imric Y en el 6 a Nuestra Señora Amada, comenzamos el despliegue así Dios, no tiene, o sea Imrik, no lo veis, ¿vale? Pero Imrik literalmente tiene casi todo el círculo. Le faltan dos huecos aquí. Es horroroso. Vale. Dragón aquí y otro dragón aquí. Vale, sí, aquí. Ocupando, ocupando estos huecos. Perfecto. Iniciamos batalla. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Aquí hay que ser muy listo. hay que ser muy listo Vale, es buena bola de fuego, me gusta. Vale, vale, vale, vale, vale. Está muy bien, es buena bola de fuego, es buena bola de fuego. Vale, vale, vale, vale. Grupo 3, grupo aquí. Aquí, venga, vosotros, aquí. Vale, esto lo vamos a hacer que. Se alarguen un poco más La guardia del mar de Lothurn aquí Una de caballería para acá Imrik Imrik, Imrik, Imrik, Imrik, Imrik, Imrik ¿Qué queremos aquí? Vale Vale, vamos a ser listos Vamos a tirar ya el arma ignia aquí en esta zona Para tener bufo para todo el mundo Perfecto, ya se ha lanzado Estupendo Vale, vamos a meter ya a Imrik Imrik a luchar aquí Que meta esto Que meta esto aquí Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, perfecto, perfecto, perfecto. lucha contra su mago Vale, nuestra señora, aquí, venga, ya estamos tardando Vale, perfecto, además vamos a poder meter aquí un disparo de estos de artillería, maravilloso Vale, vosotros colapsad aquí, vale, vale, vale, no nos vamos a chantar, vamos a colapsar contra ellos, venga Vale, Imri, ¿cómo estamos? Cuerno de dragón. Nuestra señora, otro pelotazo aquí. Venga, que la necesitamos. Vale, aquí vamos a colapsar, aquí vamos a apoyar, vamos a venir aquí. Vosotros aquí también, que lo necesitamos. Bueno, vosotros para de aquí esto mejor. Vale, vamos a meter un arma igne aquí. Y nos vamos a llevar a nuestra señora. Vale, vamos a dar objetivos a esta gente. Vale, A ámele. A y nuestra señora nos la vamos a llevar para allá. Vale, arcos. Grupo, el grupo 3 entero aquí, a disparar. Buscad objetivos y a por ellos. No tenemos reserva mágica. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Podemos tirar un buen hechizo aquí. Una buena llamarada. ¡Oh! Sí, me gusta. Vale, perfecto. Vamos para allá. Nos va a servir mucho. me cuidado. Vamos a levantar el vuelo. Venga, estamos haciendo... Venga, esto hay que solventarlo. Pero ya de ya. Venga, levantamos el vuelo. Perfecto y vamos a tener que venir aquí a soplar un poquito venga aquí a apoyar abrid fuego, hombre, abrid fuego venga, baja y, y cómetelos otra cosa no te pido, pero baja y cómetelos Venga, rómpelos. Venga, deberían estar hechos polvo ya. Venga, esos arcos. ¿Disparamos o no? Oh, pero ¿por qué? Estas, esta, estas, estas aquí Estas aquí, estas aquí estas aquí, estas aquí, estas aquí. Venga, vale, acabamos de colapsar Esto, me gusta Vale, el cuerno de dragón que afecta a todo el mundo Genial, vale, vale, vale Nuestra maga, aquí Ya Imrik no se mueren. Vale Y... ¿Aguantamos o qué? Es que estamos mirando, tío Estamos mirando, no estamos disparando a ningún lado No estamos siendo para nada efectivos Y mira lo que voy a hacer A volar Y ya está, y ya está Y ya está Venga Hay que hacer sacrificios en una guerra Venga y la última tempesta y a volar. ¡Qué gusto! Vale. Además, una bola de fuego aquí a este señor. Vale. Y quiero el grupo, el, el grupo 4 entero. ¡Oh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, mi señora! Vale, vamos a hacer que vuelva la gente. Todos aquí. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Lo conseguimos, lo conseguimos, lo conseguimos, lo conseguimos. ¡Madre mía! ¡Qué bombardeo de fuego! O sea, lluvia de fuego. 271 bajas, 194. Lo he pasado por. Lo he pasado mal por Imrik porque pensaba que lo perdíamos. Ha habido un momento que lo hemos metido ahí a la mele. Le van a empezar a entrar leches. Y digo, se muere, se muere, se muere Lo hemos levantado <risa> Venga, vámonos Y ya brrr, hemos podido volver Pero nada, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora tomamos y ocupamos Maravilloso Maravilloso Y ahora que venga Kenry aquí a discutirnos algo llamada fila repito un señor tus huestes de guerra son insuficientes, príncipe dragón. Es hora de llamar a la milicia ciudadana de los Asur y designar un comandante de confianza para liderarla. Vale. Rito de Sotek realizado. Saqueos, Estos nos van a dar mucho para el pelo. Vale. Vamos a sacar. Uf. Vale, vamos a ponerle resistencia a los proyectiles para que, para que nos aguante más la mujer. Pero vamos, yo creo que con el combo a lo mejor añadiría esto en el siguiente, en el siguiente nivel. Bien, está bien. Poco a poco. Vale, ¿qué queremos mejorar ahora? Claros del Largo Sol. No podemos perder esto. Podemos meter aquí, podemos reclutar aquí un señor. Adepto. Adquisición de experiencia por turno. Fuerte. Resistencia física. Indesmoralizable. Evasivo. Velocidad, defensa cuerpo a cuerpo. Desprecia. No. Y, vale, princesas que tenemos Muchísima suerte Uf. Gran nivel de perforación Alcance de proyectil 200 metros Es un pelotazo, literal Lanza ámbar Vigilante No Mantenimiento, carros y lanzavirotes es muy buena si tuviéramos las tabirotes. Vale, y es que los príncipes... Este es el único. No, este. Evasivo. Velocidad y defensa cuerpo a cuerpo. Me gusta más la princesa. Vamos a poner este de tiene muchísima suerte. Para ponerle el... La lanza ámbar. Me mola mucho. Vale, la reclutamos. Tenemos... Obtenemos esto. ¿No tenemos nueva misión? Pues esperaba una nueva misión. Vale, bueno, de dos maneras. Vamos a sacarle... Eh... Vamos a... Vale, eso es. Y vamos a reclutarle aquí. Uno, dos y un arco. Vale, me gusta. Además, en claros del largo ¿aquí qué vamos a sacar? Pues no me parece ni siquiera mala idea. La torre vigía está muy bien, ¿eh? Vamos a ponerle una torre vigía. Ya, uff, es que mejorar esto sacamos yelmos plateados escudados, ¿eh? Por 5.000, vale, vamos a guardarnos el dinero Bueno, vamos a guardarnos el dinero No, no. vamos a gastarlo en otros sitios Donde le podamos dar más utilidad 2.800, vale Y aquí la cosa es Curtiduría, con esto Podemos sacar cosas de tecnología Bazar, finca ganadera Maderería, bazar, salina Fundidor, taller lapidario Viticultor, taller del escultor fabricante de tintes Taller alquímico y hornos no podemos sacar nada con lo que tenemos A la curtiduría, sí Vale, pues vamos a sacar la curtiduría Para en el próximo turno poder... Bueno, cuando se construya poder tener eso uf Bueno, nos hemos pasado un montón O sea, estábamos aquí construyendo cosas Bueno, no sé cuándo se nos ha pasado, la verdad eh, eh, eh, eh. Bueno, estando como estamos ya No hay prisa, no pasa nada Vamos a ir con calma. ¿Aquí podemos meter algún de este de guerra? No, es que no podemos añadir más cosas. Vale, vamos a meter aquí un bosquecillo para sacar águilas y lo dejamos aquí pendiente y ya está. Con eso, perfecto. Aquí podemos reclutar algo nuevo. Vale, será mejor que lo hagamos. Un noble... Oh... 1100. Bonificación de carga activa, ataques desgarradores... Porque no puedo. No puedo reclutar a un héroe. No tiene suficiente influencia. Oh, y solo puedo generar... Oh. Mm, vale, ahí es. Vale, en el turno inicial no puede. Mm, mm, mm, sería interesante restaurar esto, pero creo que hemos fallado... <risas> ...gastándonos todo el dinero en el noble. Bueno, no pasa nada. Porque es que viene viene, viene ahora este ejército, ¿eh? Viene ahora este ejército. Vale, nada. Vamos a cerrar. Es un capítulo. Ha sido un capítulo largo. Vale la pena. Lo vamos a dejar aquí. Y continuaremos el próximo día. Ahora bien, lo de siempre. Recordad, seguidnos en Twitter a los dos. Tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción. También, seguidnos en Twitch. Tratamos de ver directo, pero ahora en verano está siendo complicado. Así que nada, cuando se pueda. También, por último, suscribiros a la Taberna Roca Negra.